Hola soy Walten pero antes que comience el vídeo les invito a dejar like y suscríbanse a mi canal y activa todas las campanitas, bueno ahora sí a comenzar. <risa>